Cuando hablamos de digitalización, muchas veces olvidamos que hay sectores que ya han atravesado una primera digitalización hace unos años y que ahora encadenan una segunda digitalización. En estos casos, la primera digitalización vino de la mano de la digitalización de los formatos, como pudo ser el caso de la fotografía y el sector de la impresión. Esta primera digitalización comenzó hace ya muchos años, más concretamente a finales de los 70 y principios de los 80, con la creación de la primera cámara de fotos digital y también de las primeras impresoras digitales. Pero no sería hasta finales de los 90 y comienzos de los 2000 que las tecnologías digitales abarataron lo suficiente como para que este tipo de tecnologías ganaran popularidad y se fueran instaurando tanto en nuestras casas como en el ámbito profesional. La siguiente digitalización en estos sectores comenzaría ya a partir del 2010. En el caso de la fotografía ya se ha vivido esta segunda digitalización que ha prácticamente erradicado cualquier rastro de la fotografía analógica, pero también ha cambiado drásticamente cómo entendemos la fotografía desde la sociedad. En el 2010 se vendieron 108 millones de cámaras de fotografía no profesionales, es decir, la típica cámara que no se le puede intercambiar objetivos. Pero esta cifra no ha parado de bajar de forma muy agresiva hasta los 12 millones de cámaras vendidas en 2016 y tiende prácticamente a cero en estos años. Fijaos, en, una, pues en apenas 6 años de 108 millones a 12 millones de cámaras vendidas y de 2006 hasta ahora pues tendiendo a cero. ¿Quién se ha llevado este mercado? Pues básicamente esta segunda ola de la digitalización de la fotografía, de la fotografía ha sido el auge de la fotografía mobile. Y en 2017 el 85% de los dispositivos utilizados para sacar fotografías han sido directamente nuestros smartphones. Por ejemplo, el auge de Instagram nos deja claro que el interés por la fotografía no ha disminuido, sino que se ha acrecentado, aunque ahora siempre desde un punto de vista móvil y con una mayor accesibilidad por todos los públicos. Con más de mil millones de usuarios en todo el mundo, cerca de 100 millones de nuevas fotografías y vídeos se suben cada día a esta plataforma, y estos vídeos y fotografías generan más de 4.200 millones de likes cada día. Esta segunda ola de la digitalización en el sector de la fotografía ha cambiado radicalmente el panorama de este sector, y ahora le toca también al sector de la impresión digital. Y hablamos de impresión digital porque el sector de la impresión también ha vivido y sigue viviendo su primera digitalización, pasando de contar únicamente con técnicas de impresión offset a la inclusión de técnicas de impresión digital. A día de hoy, la impresión offset sigue siendo la más utilizada por sus ventajas frente a la digital, sobre todo cuando hablamos de grandes tiradas de impresión, pero la impresión digital ha democratizado las posibilidades de impresión para los particulares y pequeñas empresas. La segunda ola de la digitalización del sector de la impresión viene por la digitalización de los canales de venta y de comunicación con los clientes, lo que últimamente hablamos más de transformación digital, y esto tiene el potencial de cambiar radicalmente este sector. En el episodio de hoy nos vamos a centrar precisamente en esta segunda ola de la digitalización del sector de la impresión, para tratar de entender cómo se está transformando este sector con los nuevos canales digitales y también entender cómo la digitalización llega de distintas formas y con distintos matices a cada uno de los sectores productivos. Antes de meternos en faena, me presento por si todavía no habías escuchado este programa. Mi nombre es José Carlos Cortizo, Corti para los amigos, y soy cofundador de Brainsinsins y también colaboro en empresas como Fotografía, E-Commerce y Product Hackers. Recuerda que si te gusta este episodio, nos puedes recompensar dándole a like o dejarnos una bonita review en el reproductor de podcast que estés escuchando. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter, ver las notas extendidas del podcast y muchísimo más en nuestra página web en para centrarnos de lleno en la digitalización del sector de la impresión, tuvimos el placer de organizar una mesa redonda centrada en la digitalización del sector de la impresión digital y comunicación visual dentro de Digicom, una feria líder dentro de este vertical. Para la Mesa Redonda podemos tener unos cuantos cracks que están liderando proyectos muy interesantes, tan interesantes como variados y con mucho peso en la parte digital. Desde aquí las gracias a todos ellos y os cuento un poquito más sobre cada uno de ellos, aunque luego la Mesa Redonda se presentarán con un poquito más de profundidad. Por un lado, tenemos a Juan Calvo, que es fundador y CEO de soloimprenta.es, que, entre otras muchas cosas, hace poco sacaban un nuevo servicio de impresión online de revistas bajo demanda y también nos ha ayudado personalmente en la organización de algunos de nuestros eventos. También contamos con Ignacio Pastor, que es director comercial de Recreus Industries, desde donde desarrollan filamentos para impresión 3D. Además, a Nacho lo tuvimos eh, hace tiempo, hablando un poquito de, de su etapa en Magnani, y viene del mundo del retail y del e-commerce. También contamos con Walter Kobilansky, que es uno de los cras que está detrás de Mabui Design, un e-commerce especializado en la creación y venta de ilustraciones de madera. Además, Walter tiene una brutal experiencia emprendedora en el ámbito digital y ahora también está liderando el proyecto de La Locomotora. Y para terminar, tenemos también a Miguel Blázquez, que es CEO de M2M Sistemas, especializados en la venta de sistemas de impresión y, entre otras cosas, expertos en soluciones de personalización sobre textil. Nos metemos ya de lleno en esta mesa redonda celebrada en Digicom 2019. Perdonad un poquito que la calidad de la grabación sea un poco peor de lo que los tengo acostumbrados, pero bueno, el ruido de fondo de la, de la feria eh, hace que sea más complicado siempre tomar, tomar este tipo de grabaciones. Hemos intentado reducir al máximo el, el ruido, pero siempre, siempre queda algo. Sin más, os dejo con la mesa redonda. qué es lo que hacéis en vuestro día a día, cómo vuestro cliente, a quién os dirigís, contéis un poco los detalles clave del negocio para que también la audiencia entienda un poquito mejor de qué es lo que hacéis en vuestro día a día. Empezamos por aquí. Bueno, pues gracias sobre todo a ti por la invitación. Sí. Yo tengo que contar pues, un poco cómo he llegado a montar una tienda online sin tener ni idea de imprimir. ¿no? Yo me noto aquí como José Carlos, que él dice que de esto no tiene ni idea. Pues yo llevo cinco años y no tenía ni idea. Me encontré con, con máquinas, con pantones, CMIK, sangres, eh, márgenes de seguridad y no tenía ni idea. Pero, pero sí detecté que era un producto, que era el tema de la imprenta tradicional, que estaba un poco estancado en la venta offline. No, no apostaban todavía cinco años atrás por, por el mercado online. Y aún hoy en día, muchos son reticentes a entrar en el mercado online, pues, porque no, no, no le encuentran, siguen pensando que la imprenta tradicional tiene que vivir de la gente que va allí, del, del día a día, del de trato al cliente personalizado, el cliente quiere ver, tocar papel, ver cómo queda el color. Entonces, sigue siendo aún reticente, aunque el mercado cada vez pues, es más online. ¿no? Entonces, yo, yo al final, después de tanto pensar, de... de qué es lo que yo he creado, ¿no? Yo, además, trabajaba en un banco, o sea, que tampoco tenía que ver con todo esto, pero sí tenía claro que había que atender al cliente bien, ¿no? En el banco sabemos todo lo que ha pasado, en el sector bancario, donde al final, pues, a la gente si la engañas o le colocas productos gentilmente, pues llega un momento que, que explota, ¿no? Entonces, yo tenía una idea de que yo... lo que yo no tenía que hacer, ¿no? Entonces, al final, un poco la filosofía que tenía de, de comercial, de comercial serio, comercial de toda la vida, comercial que tú le ibas con un problema y te lo arreglaba, ¿no? Porque el problema de Internet es que muchas veces la gente está acostumbrada a las condiciones generales, dicen. ¿no? Si sí, sí, ya sabemos que las condiciones generales dicen para no pillarse. Entonces, nosotros no mandamos a nadie las condiciones generales. Entonces, apostamos siempre por un servicio de atención al cliente, ¿no? Entonces, al final solo imprenta, ¿qué es? Un reflejo de mi filosofía de cómo vender un producto. He vendido tarjetas, he vendido flyers, vendo carpetas, vendo revistas, como podía haber encontrado otro producto con demanda en internet, pero siempre con una seriedad, ¿no? Y al final mis clientes lo que están es que somos una empresa fiable. Al final eso genera más ruido, más opiniones positivas, vendemos más, crecemos más. Y al final nos estamos convirtiendo en un competidor importante de las grandes imprentas internacionales, que, que en este caso Alemania, por ejemplo, que es el sector referente, porque lleva muchos años imprimiendo. ¿no? Entonces, esas imprentas alemanas que sí tienen la producción, que sí tienen el personal, que sí venden en todo el mundo, pero claro, tratan o no tratan tan bien como deberían de tra tratar a los clientes. Tiene mucho volumen, pero también se les va mucha gente. Entonces, solo imprenta al final que está ocupando ese hueco, tenemos un buen producto, un buen precio y una web muy sencilla e intuitiva y, sobre todo, la atención al cliente. Eso que nos permite que los clientes confíen en nosotros esas impresiones que antes hacían en empresas tradicionales, que necesitaban tocar, que necesitaban ver y, y en nuestro caso, pues les estamos dando soporte. Y esa es un poco la historia de Solimprenta, que al final es un reflejo de cuál es mi filosofía de cómo se debe de vender un producto, de cómo se debe tratar a un cliente y eso genera, al final, ruido, volumen, opiniones positivas, y cada día pues estamos consiguiendo tener más clientes de imprenta, ya sé algo más, por supuesto que sí, pero es un poco esa la idea de ahí. Una preguntilla, si ¿sí se puede saber, ¿qué volumen más o menos manejáis de pedidos a día de hoy? Porque habéis crecido muchísimo. Muchísimo, y... pues mira, actualmente estamos eh, de media clientes captados entre 30 y 40 clientes nuevos, y este año nos, nos acercaremos casi a los 2 millones de euros de facturación. Ole, que ya, ya sois algo muy, muy, muy, muy relevante. Sí, Enhorabuena. Sí, porque, porque sabemos que, por ejemplo, hay imprentas internacionales que su mercado en España pues, es de dos millones y medio, tres millones. A nivel global, sí, su, su facturación es mucho mayor, pero España es un mercado todavía muy pequeño para ellas. Y nosotros gestionamos al día entre 100 y 200 pedidos y todo eso pues sobre todo con una buena atención al cliente fundamental. Oye, enhorabuena, Gracias. que no que es complicado todo esto. Eh, Miguel, ¿qué hacéis vosotros? Cuéntanos. Bueno, nosotros eh, venimos totalmente de la venta tradicional, la venta offline. Tenemos, somos una compañía de hace 25 años, ya introducida en este sector y dentro de lo que es la evolución tecnológica que hemos ido acompañando durante estos años, pues había una impepinable también eh, innovación que tenemos que hacer, que es facilitar la manera de, de comprar eh, y de acercarnos a nuestros clientes. Al principio lo que es la web corporativa general, informativa, pero luego ya se combinó con un primer proyecto que fue cosolvente.com, que pusimos en marcha, y era acercar las ventas commodity de los productos del día a día. Es un B2B total, no trabajamos al usuario final, trabajamos a los profesionales de la, de la impresión digital y de lo, que, es, lo los que estamos viendo aquí en feria. Y la idea desde el principio es facilitar aquel producto de venta repetitiva a un precio competitivo y con la fiabilidad que damos en offline, pues facilitarla en el online es adelantarnos a, a, al hecho de cómo se comporta el profesional personalmente, o sea, fuera de su ámbito personal, que también compra eh, día a día en online, pues dándole esa fiabilidad, seguridad y optimización de coste y esfuerzo en hacer sus compras profesionales. Entonces, toda la comercialización de, de consumibles del día a día, maquinaria, pues eh, lo, lo vamos eh, estableciendo por aquí. Entonces, pero sin olvidar el offline, al contrario, potenciamos el offline siendo embajador del online, facilitador del online, para siempre eh, buscar una, una relación eh, para ambas partes eh, win to win, donde su tiempo en una compra repetitiva sea con garantía del, del mismo proveedor que en offline le está asesorando o nos ve aquí en feria, por ejemplo, y le estamos hablando de la misma manera que sería en online. ¿Cuánto supone en vuestro caso ya la, la venta online sobre el total? ¿Lo tenéis medido, claro? Sí, en Aprox está entre el 12 y el 15% de la cifra general de negocio. Y esto se, eh, va creciendo. Va creciendo porque cada vez... Nuestra presencia, además, nuestra indumentaria en feria va muy, muy ligada, o sea, que el compromiso es total, a, a lo que es facilitar nuestro enganche o nuestra comunicación 24-7 con, con el profesional. Sea por venta online, sean por comunicaciones en redes sociales, en eventos, eh, que hacemos tanto generales como es el tema de esta feria, como particulares en nuestras instalaciones. Siempre es el hecho que el punto de unión, el, la columna vertebral, sea la web porque considero, ya expresivamente, es muy egoísta decirlo así, pero considero y consideramos que realmente es la manera de estar en contacto con, con una realidad del siglo XXI. Y estamos con tecnología del siglo XXI de altísima calidad, última, vamos, el último grito, por así decir, pues nuestra relación con el, con el profesional tiene que ser exactamente lo mismo. No puede ir disasociada. Muy bien visto, eso es tenerlo, tenerlo claro, desde luego. No. Nacho, eh, seguimos ah. dentro del mismo mundo, pero con algo totalmente distinto. Cuéntanos qué hacéis en Recreus Industries. Sí, bueno, yo soy bastante nuevo en el mundo de la impresión. De hecho, son mis seis primeros meses, con lo cual todavía es posible que diga alguna barbaridad. Eh, pero eh, saben mucho, o sea que... Correcto. Eh, bueno, eh, Recreus es una pequeñísima startup que lo que hace es producir materiales para la impresión 3D y en concreto materiales flexibles bueno para que os hagáis una idea un poco dentro del mundo de lo que sería la impresión 3D el 70-80% de los materiales son de tipo rígido concretamente uno que sea es el PLA y nosotros estamos en un pequeñísimo nicho eh, que tiene aplicaciones pues en sectores tan dispares como la industria automovilística o eh, como me contaban el otro día pues eh, para hacer simulaciones de operaciones vasculares ¿no? la, los cirujanos ya están imprimiéndose lo, lo que van a operar antes de, de hacerlo sobre un humano, ¿no? para hacer eh, los test. Bueno, es una historia de, de startup porque nació de verdad en el garaje de los padres de, de, de, del que es el CEO de la compañía. Actualmente pues somos unos 8 o 10 empleados, seguimos siendo pequeños, pero bueno, hemos tenido un gran hito recientemente que ha sido la incorporación de Repsol como accionista. Eh, con la compra del 17% de la compañía y es un socio para nosotros eh, estratégico, no tanto intervencionista porque lo que ellos quieren es de verdad entender qué está sucediendo en el mundo de la impresión 3D. Eh, para que os hagáis una idea, yo lo que he aportado a la compañía ha sido un poco una visión externa y, y en los pocos meses que llevo, el perfil del cliente ha cambiado diametralmente. Nosotros eh, entre el 70 al el 80% del material que vendíamos, lo vendíamos a consumidores finales, es decir, a cualquiera que tiene una impresora en casa y, y se imprime pues, sus juguetitos y sus cacharritos. ¿no? Un mundo muy geek, eh, ligado al ámbito de, de la tecnología. Pero en los últimos meses eh, se ha dado la vuelta a la tortilla y nuestro cliente es, eh, es un B2B, es, eh, es industria fundamentalmente y hablamos de, de gran industria que está utilizando eh, los materiales 3D pues, para prototipado, para pequeñas producciones y, bueno, y para un sinfín de aplicaciones que estamos descubriendo en el día a día. Porque yo digo que nuestro departamento de I.D. está externalizado en nuestros clientes, o son ellos los que nos dicen, oye, esto se puede utilizar para hacer esto eh, y realmente es una sorpresa constante. Eh, como retos, bueno nosotros al ser una empresa de nicho, eh, realmente pues la, el crecimiento geográfico internacional es, es, es, eh, es imprescindible y ya estamos vendiendo en todo el mundo. Te diría que el 90% de nuestras ventas vienen a través del canal e-commerce, y el restante pues a través del canal eh, e-mail, con lo cual, bueno, pues todos son ventas digitales, aunque no descartamos de cara a futuro, pues bueno, ser más activos en la presencia en ferias y, y otro, otro tipo de, de canales de venta para llegar a, al cliente. Una preguntita, que no sé si, si tienen los datos claros, un poco así te pillo de, de improviso, ¿Cómo de grande es la industria de la impresión 3D? Porque al final es algo que llevo unos cuantos años, se lleva escuchando. Yo ya hace cinco años me quería comprar sí. una impresora 3D, me sigo queriendo, pero ha evolucionado mucho. Con, haznos un update. Sí, es, es curioso. Eh, no sabría decirte, son, son billions eh, en dólares americanos, pero realmente es una tecnología que existe desde hace 30, 40 años. El boom ha venido cuando han expirado las patentes de, de quien poseía ¿no? la la tecnología y de alguna manera se ha democratizado el uso de, de las impresoras. Eh, no hay ninguna empresa industrial española eh, de un cierto tamaño que no tenga una impresora 3D o un laboratorio de impresoras 3D instalado eh, para hacer sus test, sus pruebas, sus producciones. Y hablamos, como os decía antes, de bueno compañías muy conocidas como Volkswagen, Seat, eh, imaginaos eso a nivel internacional, pues eh, lo, que, lo que puede ser aeronáutica eh, sector como la, sectores como la moda están introduciendo también el ámbito de la impresión 3D porque te permite hacer una producción muy, muy escalada ¿no? e incluso para hacer test o pruebas, eh, hablamos de que los mejores diseñadores de, que desfilan en París están utilizando impresoras 3D, nos están contactando para utilizar nuestros materiales y la verdad no sé a dónde va a ir esto, ¿no? es como bueno, eh, algo que lo que sí tengo claro es que está demostrando que es rentable y eh, funciona. Y por lo tanto la industria está, está aceptándolo y adaptándolo por este, por este motivo. ¿no? Son una anécdota que lo leía el otro día, me curiosaba, Nike, Adidas y todas las tas de zapatillas están empezando a fabricar en tres de, al menos la fase de prototipo y están acelerando sí. mucho los tiempos de, de poder probar un prototipo porque lo imprimes en un ratejo, pones a alguien que lo pruebe y lo, y bueno, lo ves. Podemos poner un caso español, que son Callahan, la empresa Callahan está utilizando la impresión 3D para personalizar la, bueno, pues las plantillas y las cámaras de aire de, de sus zapatos. Y de hecho ya está disponible en su e-commerce, pues se pueden comprar este estos, estos productos. Muchas gracias. Pasamos a Walter, que es una persona era? que tiene una experiencia brutal en el mundo digital y hace unos años le dio por meterse en, en este mundo. Tal cual. ¿no? Eh, sí. Haciendo el cambio, viene en representación de Maui Design, pero bueno, en la locomotora que es un paraguas también hacéis otros proyectos. No. Cuéntanos qué es Maui y luego alguna pinceladita del resto de tus historias. Bueno, mira, eh, Ma Maui es un proyecto bastante más joven que, que el de mis compañeros. Tiene ocho meses de vida, pero bueno, nace de, como tú dices, tenemos una experiencia muy grande en el mundo de Internet, de 21 años de vida profesional, empecé con 21 años en, en, en los portales, en, en el famoso ya.com, y nosotros estábamos en la situación contraria, ayudábamos a gente que hacía e-commerce, desarrollábamos extensiones para vender más en, en, en tiendas online, y a nosotros nos hacía falta, llegado un momento, porque te da el hambre de, de querer vender después de ayudar a mucha gente, nos faltaba un producto. Y, y al final, pues por resumirlo un poco, encontramos entre la impresión digital, el corte láser, la capacidad de diseñar y fabricar nuestros propios productos para ir a cliente final. Entonces actualmente Mabui es una empresa que hace productos de decoración para pared, que se compone de piezas de madera, que están diseñadas, cortadas por láser, impresas, y hacemos la cadena completa, desde el diseño hasta la distribución final a, a cliente. La página web es Mabuidesign.com. Mavui... Y luego, cuéntanos, ¿qué, qué ¿alguna otra cosita eh, que hagáis en la locomotora, que, que también aprovechéis esta máquina que tenéis ahí? Sí, sí. Eh, sacamos varias marcas, o sea, tenemos dos, dos máquinas que encajan muy bien aquí, ¿sabes? Son, son de gran formato. Tenemos Tallerlaser.com, que es una empresa de, de, de servicios para darle salida a las horas eh, de máquina que no estamos utilizando. Y igual que tenemos MAUI, tenemos otras marcas. Tenemos Dacoris.com y Brands and Goods. Nah, hoy por hoy, la totalidad de los productos que se venden en esas, en esas tiendas son productos que hemos diseñado y vendido. En algunas de esas marcas estamos empezando a añadir productos de, de tercero, La mayoría de, de gente que se autofabrica cosas y no tiene un, un, un canal de distribución. Pero digamos, nosotros hemos vivido la historia un poco a través, ¿no? De, de cómo suele ser, de tener mucha experiencia en el proceso comercial online sin entender todo lo que hay detrás para tener un producto y hacerlo llegar a un cliente final. Desde luego se puede llegar a los mismos sitios de muchas formas sí. distintas, eso es, es curioso. Ahora os quería preguntar acerca de, de qué os aporta el canal online, lo que pasa es que en cada uno de vosotros el, el matiz es muy distinto. Empezamos por, por Juan otra vez. En tu caso, sois, sois soy, online. Somos 100% online. Entonces, mi pregunta sería más, ¿cómo gestionáis el canal? Es decir, tenéis una persona, equipo, departamento especializado en pues, todo lo que es marketing y demás. Lo tenéis, todos lo, los roles un poco compartidos, está en la esencia de todos y cada uno en la empresa. ¿Cómo, cómo gestionáis el, este conocimiento y, y aprendizaje que tienes que... ...que tener para poder ponerte a vender online y optimizar todos los cafés claro, de Nosotros procesador. lo más importante es la atención al cliente telefónico. ¿no? Disponemos de chat, disponemos de mail, somos muy rápidos en las respuestas a los clientes... ...pero el primer contacto, porque el cliente... ...nosotros sabemos que cuando hay un problema, el cliente lo que hace es levantar el teléfono. Y ahí es donde nosotros tenemos un equipo de gente que trata con el cliente... ...habla con el cliente, ve lo que ha sucedido y le da una solución. Ya... Tienen la potestad a los, la gente de Concelcer de si algo ha salido mal, se reimprime o se devuelve el dinero. Entonces, eso ya, para nosotros, ya el cliente, una vez que le das esa respuesta, que no pasan ya horas, porque nosotros entendemos que el cliente, cuanto más tardemos en darle una respuesta, el cliente se frustra y se cabrea. Si pasa un día, si pasa la noche, ya es peor. Ya, ya toda la noche el tío no duerme y, el día, y a las 9 de la mañana ya está calentito. Ya... El tío echa fuego. Entonces, si tú ya a las 8 de la noche ya le dices, tranquilo, no se preocupe, se lo repetimos. El tío ya duerme. Sabe que en 24 o 48 horas tiene el producto reimpreso. Entonces, el online sí está muy bien, pero no, no se puede olvidar lo que es el trato directo con el, con, el, con el cliente. Yo lo que no entiendo es las webs que no ponen teléfono. Mire, ya sé que no queremos que nos llamen para contarnos que tienen un problema, pero ¿y qué les hacemos? Los obligamos a enviar un mail esperamos a que llegue la valoración Shop y nos da el tío de lleno y, claro, luego... Es que, claro, me llega mal, me llega el TrasteShop, llamo, no hay teléfono, no hay nadie, pum, Claro, cero, cero, cero, normal. Es que todos, al final, yo veo que a veces la gente que está ahí en las webs no piensan como el usuario, todos, todos nos pasa igual. Cuando Amazon envía algo y llega mal, llamamos, nos resuelve, joder, qué bueno es Amazon. Claro, y es que pagamos 10 más a Amazon que a, que a un distribuidor. Claro, porque es que Amazon reacciona ya. No, no tiene que pasar horas para decirte, no, no, te envía otro y luego lo recoge. Entonces nos sorprendemos de que Amazon sea tan potente. Claro, es que atiende y escucha a los clientes. Entonces el online muy bien, pero nosotros queremos hablar con la gente. No podemos hablar con todos. Cuando nos va bien? Cuando tiene un marrón, pues ya aprovechamos. Oiga, mire, pues somos tal, le va a atender tal, le encantado, cualquier cosa. Entonces el cliente se genera una confianza, sabe que ya no es solo una huevo, sabe que ya no, no, que su pedido está. Supervisado. ¿Qué porcentaje más o menos de vuestros clientes pasan por atención al cliente? Porque también al final es un producto peculiar en el sentido de que cada pedido es único, ¿no? Es decir, yo te puedo pedir lo mismo que otras 100 personas, pero va a ir con mis con mis ficheros PSDs o con lo que sea. Cada, cada pedido, pues no es a lo mejor como Maui que puedo hacer cinco, cinco cuadros iguales, ¿no? Cinco ilustraciones iguales. Aquí cada uno va a ir personalizado. Entiendo que eso ayuda mucho, ¿no? A la necesidad Claro, de... pero no es que llamen mucho, pero los que llaman sí hay que... Ah. Tratarlos bien. ¿no? Es que es fundamental. ¿no? No, no, de los 200 pedidos del día o ciento y pico, no llaman todos porque hay mucha recurrencia. Pero el que llama con un marrón, ese sí que ya lo hay que arreglar ya. ya porque es que sabemos que cada vez que pasa y no tiene una respuesta, ni por mail, ni de evolución de llamada, es que coge temperatura. es que a es que nosotros pasa a nosotros. Si a nosotros nos llega algo mal, es que cada minuto que pasa, ya parece que es una hora. Y pum, y no llama, y no me dice. Claro, entonces nosotros, incidencias, cero. Bueno, ha sido a gusto. Pues aprendizaje que mucho e-commerce tiene que, que aprender. Yo creo que sí. Pues... Que, que sobre todo noto que mucha gente que crea e-commerce es gente joven y que no ha vivido esto de la atención al cliente que hacían las, las, las tiendas tradicionales. Porque las tiendas tradicionales nos trataban bien. ¿Y por qué un e-commerce no, no, no te pueden tratar no es que es online, ¿y qué me dices con qué es online? No hay gente, no hay personas, hay máquinas. Entonces eso es lo que hay que cambiar un poco. Muy bien, ap apuntado, yo estoy totalmente de acuerdo. <risa> miren en vuestro caso que conviví los dos canales, ¿qué os aporta el canal online más allá de un canal adicional de, de ventas? ¿Y cómo lo vive el aporte más off de la empresa? No sé si poder decir, no seguramente no es una parte solamente off, pero... Toda esta gente, a lo mejor, que está más orientada a la venta más tradicional, ¿cómo ha sentido que se haya creado esta división online dentro de vosotros? Bueno, en esto siempre hay un momento de disrupción. Entre este siempre lo hemos hecho así, que todo es la zona de confort, tanto interna como externamente, pero para nosotros es un, es un valor añadido, indudablemente, es, como decía anteriormente, es adaptarte a una necesidad que como persona no que la tengas, pero que coexistes con ella, ya vives con el online. El ejemplo, llámese Amazon, cualquier marketplace, cualquier compra una entrada, un libro, pues ya la estás viendo normalizada. En nuestro caso es, sobre todo, que la, la marca que de por sí es M2M en el offline por estos 25 años en el sector, compartiéndolo con, con, este, con esta mezcla de, de, de, de competencia y fabricantes, es no defraudar es lo que ya conocen offline, en que en online somos exactamente igual. Somos un facilitador, un, digamos, una manera de economizar y optimizar el tiempo, sobre todo en compras repetitivas. Y la máxima es no defraudar al cliente en tiempos de entrega, en confirmación de stocks. Si no tenemos el stock hay una llamada personal de una persona, oye mira, porque las sincronizaciones del stock a veces no se hacen en tiempo real. Entonces, en nuestro caso que tenemos es un festival de productos que son de, de colores, de acabado, en brillo, en mate, en anchos. Eh, claro, eh, a veces no tienes exactamente de todo porque ha habido un cliente que se ha venido arriba en el off, que en el on, la sincronización a lo mejor es cada dos horas. Ya hay, un, hay una llamada para dar soluciones, porque yo lo que no puedo es defraudar a un cliente que está confiando en mi marca y en mi eh, en otro apartado que es mi comercial en nuestra marca. Nuestro mayor embajador es el comercial al día de hoy, porque es una manera de enlazar una compra repetitiva y acomodada por parte del cliente y el comercial en vez de sentir que tiene un competidor tiene una herramienta adicional de sentir al, al, de dar al cliente una forma de conectar con nosotros. Información, vídeo, redes sociales, eh, eventos, todo lo que comentábamos anteriormente, nuestro comercial lo que va es como un embajador es haciéndoselo conocer al cliente, no esconderlo porque entonces, no, al contrario, si es la mejor manera, hay stock, es una mejor manera de que vayas a la web, te dices si hay stock, no hay stock, lo compres, por el comercial, ¿qué hace? Coges, llamar a la compañera de atención telefónica, atención al cliente, me dice si lo hay, no, aunque lo lleves en el móvil, si el cliente lo puede hacer en cualquier momento, pero hay un acompañamiento total de que la parte eh, online está soportada sobre una parte física del offline o sea total y de hecho en nuestras comunicaciones todas nuestras comunicaciones van con un pie de página segmentada a la zona comercial donde se va dirigido esa esa información con la fotografía y número de teléfono y correo del comercial que le corresponde o sea que eso es una coexistencia lo mejor de cada casa al final va en la medida de lo posible sí Nacho, en vuestro caso, decía, vendéis mogollón online. Yo casi sí. te voy a preguntar al revés. ¿Cómo, cómo, supongo que ahora con tu entrada y con el crecimiento que estáis teniendo, estáis empezando a hacer seguramente más venta tradicional. ¿Cómo está cambiando la empresa con todo esto? Sí, yo bueno, coincido con ellos que para nosotros también lo, el punto fundamental es la, la relación con el cliente, ¿no? Customer service. Porque en este caso estamos hablando de una tecnología que no es sencilla, que necesita muchas veces de una explicación técnica a la hora de, del uso. Entonces nos llegan muchas consultas relativas a cómo puedo usar vuestro material, en qué impresoras puedo imprimir vuestro material. ¿no? Esto es el, el día a día. Entonces lo que hacemos es de una manera reactiva, damos eh, servicio damos respuesta a estas dudas y de una manera proactiva para nosotros una estrategia vital es la creación de vídeos que luego distribuimos a través del canal Youtube donde realmente lo que hacemos es explicar eh, cómo podemos imprimir con, con el material y de ahí es de donde nos está llegando la mayor parte de visitas eh, sobre todo de esas primeras visitas de, de Warnes, ¿no? de oye conozco la marca Quiero saber más, me meto dentro de la web porque he visto un vídeo vuestro en, en internet. Y el futuro, eh, a cor, muy corto plazo, es sobre todo trabajar muy bien las estrategias de email marketing. ¿no? Porque tenemos una base de datos muy potente que se ha ido generando a lo largo de todos estos años en digital y, y es una herramienta que no se ha utilizado verdaderamente. Con lo cual, bueno, pues eh, ahora mismo tenemos el foco puesto en la generación de contenidos que van a ir siendo publicados con una periodicidad semanal donde vamos a ir hablando pues de todo lo que eh, competa a nuestro mundo, tanto a nivel de impresión 3D como en particular a nuestros materiales, producto, combinándolo de una manera pues que no resulte, como dicen los americanos, muy merchy", no es decir, que haya una parte de, de branding y, y otra parte de, de también eh, compartir conocimiento, divulgación que además eh, viene fenomenal en, en, este, en este sector donde el cliente está realmente entendiendo y comprendiendo cada día lo que es la, la tecnología. Cómo se nota que vienes del retail, ¿eh? Algunas cosas. ¿Sí? <risa> Walter, en tu caso, lo que os matiza porque tú has hecho muchos proyectos digitales, sí. ¿cómo de distinto ha sido lanzar MAUI siendo un proyecto digital, pero de otros anteriores, con esta parte ¿no? de, de producto físico? Porque otros proyectos que tú has tenido no movías cajas. Pues mira, lo has resumido muy bien el, el desafío logístico ha sido algo que, a, a lo que no nos habíamos enfrentado nunca eh, lo que sí que he notado es o sea, normalmente yo creo que hay mucha gente que le tiene temor a, a la venta en el canal en el que no está es decir, la gente que está siempre online le tiene mucho temor al físico y, el físico, y tienen mucho más en común de lo, de lo que parece yo creo que en el caso de Mabui, la parte interesante que estamos viendo es entender que, el, que igual que el canal físico no es solo tener una tienda, sino que tienes muchas opciones, yo creo que en el digital está bien decir que no, la, la única opción no es solo tener tu, tu web, según qué producto, por supuesto. ¿no? Nosotros que, que vendemos producto para consumidor final, pues hemos tenido que aprender a usar muy bien Amazon. O sea, Amazon puede llegar a convertirse según qué empresa eres en un canal muy interesante de distribución. O puedes, entender, puedes encontrar eh, especialistas que venden el mismo tipo de producto que vendes tú, a lo mejor en, en otra zona, en otra área. Ahora mismo nosotros, por ejemplo, estamos muy centrados en internacionalizar Mabui. ¿no? Mabui es un producto que hemos visto que podemos transportar fácilmente a toda Europa. ¿vale? ya Europa y solo Europa porque, una de las cosas que comentaba, los plazos de, de entrega de un producto es... Son, son críticos y dentro de, de Europa se pueden hacer plazos muy razonables de 48, 72 horas que hace unos años eran impensables. ¿no? Las, las empresas de logística han evolucionado un montón eh, y te permiten producir y estar entregando a los dos, tres días. Para nosotros, ya te digo, es un proyecto joven, estamos empezando a, a trabajar el, la parte de la física. El tema es que también es un producto nuevo en el sentido de... No tengo a quién copiar. <risa> Hay veces que es, es, es útil tener a quién copiar y decir, oye, pues, mm, o, o a quién, yo qué sé, eh, ser complementario a una empresa similar. No, aquí tenemos que ir des descubriendo nuestra forma. Tenemos que eh, todo lo que hemos hecho, nos hemos encontrado, por ejemplo, hemos optimizado todo para la venta online. Pero cuando yo mi producto con mi packaging lo llevo a una tienda, me miran y me dicen, ¿qué es esto? ¿Dónde quieres que...? Ah, bueno. ¿Sabes? Pues trabajamos formatos grandes. Eh, entonces bueno, digamos yo me estoy encontrando todo lo, lo que mucha gente aquí ya tiene resuelto de forma distinta, ¿no? Desde cómo gestiona un stock, cómo organiza la producción, cosas así ha sido algo que yo creo que aquí mucha gente ya tiene mucha más experiencia. ¿no? Están haciendo el camino inverso. ¿no? Sí. Sí. Que ya, nos quedan como diez minutitos, os sea, acabamos de ir ahora un pelín más rápido. Primero, quería preguntaros, cada uno de vosotros, ¿cuáles son los principales retos a los que os habéis enfrentado? Y cuando digo reto, puede ser tecnología, pues algo de negocio, algo de marketing, cualquier cosa, principales retos que os habéis enfrentado y cómo los habéis resuelto. Es decir, ¿qué aprendizajes habéis tenido que podamos compartir y que alguien más pueda aprovechar para si lanza un proyecto de, de este tipo? Yo el reto mayor era dar a conocer mi marca, sin tener ni idea ni de AdWords, ni de SEM, ni de SEO... ¿Cómo yo doy a conocer mi producto? Y yo creo que se fue el, lo más fácil, pues metí a mi sueldo en AdWords, es lo más rápido. A partir de ahí empezó a generar visitas, empezó a facturar más, se fue posicionando la web y yo creo que ese fue el reto más importante de cómo doy a conocer mi marca. Porque yo sabía que una vez que el cliente entrara a mi web, por precio, por calidad, por servicio, sí lo iba a captar. Pero ¿cómo llego yo a un mercado donde estoy compitiendo con grandes imprentas alemanas, internacionales, italianas, con, con presupuestos de marketing disparados. Entonces, yo lo más fácil que fue, AdWords. Y a partir de ahí, pues, generó A día de hoy, ¿cuál es vuestro principal canal de captación? ¿Sigue siendo AdWords? No, o... AdWords eh, pasé picos. Desde gastar 1.000 euros, que era mi sueldo, hasta gastar 12.000 euros al mes. Una locura. le preguntaba, había una persona que me llamaba el tema de AdWords, y claro, como buen gallego yo le preguntaba, "Oye, ¿qué? ¿Nos visita más gente?" Y me dice, "Sí." Y yo, "Porque estamos metiendo más dinero." Claro. Ya, pero vendemos más, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, al final de AdWords me di cuenta que tanto dinero metido ahí y sin alguien que realmente, a ver, él, él no él contestaba lo que a él le creía lógico. "Cuanto más metes en AdWords, más te visitan." Claro, ¿qué va a decir? Pero si no se mide, si no vemos cuánto retorno al final estamos pues tirando dinero. Y al final AdWords lo hemos bajado a 1.000, 2.000 euros al mes y ahora estamos apostando muy fuertemente por posicionamiento orgánico. SEO, básicamente, Y nos ¿no? está yendo muy, muy bien porque está generando muchísimo tráfico con un coste mucho menor. Bueno, tiene lógica también para los que no estén en digital, es un enfoque muy típico, empiezo pagando por el tráfico y poco a poco voy haciendo estrategias de SEO para que en el largo plazo correcto. no tenga que seguir invirtiendo de continuo para traer tráfico, muy, muy bien planteado. Notas de prensa, y un poco es lo que estamos ahora apostando, muy fuertemente. Vale. De hecho, hace poco anunciabais lo de las revistas personalizadas nos estamos, bajo Correcto, nos estamos vale. especializando más en el tema de revistas, tenemos máquinas nuevas, máquinas que podemos servir en 24-48 horas y eso nos permite dar un servicio mucho más ágil. Genial. Miguel, en vuestro caso el reto supongo que sería distinto, ¿no? Había... Sí, indudablemente. Nosotros, además, la primera fase fue el poder eh, aprovechar nuestra base, mmm, digamos, histórica, la offline. Todos nuestros clientes que ha habido desde el año 93 con nosotros. Entonces, el cómo, cono cómo conocerlos, sobre todo, eh, intentando evitar una situación que la gente de mi empresa y mi compañía lo conoce perfectamente, que es evitar un término que es, cuando estás con un cliente muy habitual que te diga, ah, pues yo no sabía que tú, sé cómo que tú no sabes que yo hago tal venta, <risa> tal producto, y eso es una, porque ya te tienen también etiquetado. Entonces aquí es, primero, el dar a conocer tus propuestas a todos tus clientes, a toda tu base de general, y luego invertir en software que eh, te hiciera marketing automation de, de tal manera que se fuesen etiquetando según la visita a la web. Entonces al final haces una segmentación, tienes la segmentación territorial, pero una segmentación de calidad de producto. Entonces, esto nos ha permitido también tener una calidad de contacto, de tal manera que el cliente que, que no te viene a visitar para, no sé, pues para una botella de agua, ¿para qué le vas a informar de una botella de agua? Le informas a lo mejor de una mesa y complementos para la mesa. Y de vez en cuando, en una comunicación general y global, sí dejas el hecho de que tienes la botella de agua, pero no le machacas con la botella de agua, porque es que no, es intolerante al agua. entonces al final te puede marcar como spam, diciendo, oye, que me estás informando de cosas que es que no me interesa en absoluto de lo que me estás contando. Entonces, esa es una manera, una estrategia que hemos visto de cómo explotar nuestro conocimiento y bases de datos, que muchas pueden ser muy viejunas, porque es un cliente que lo no conocemos hace 10 años, pero es que nosotros tenemos el dato de hace 10 años, no su evolución. Sin embargo, de la manera que nos hemos ido encontrando posteriormente, eh, nos ha visitado, Vamos, eh, digamos, actualizando nuestra relación con él, nuestra visión ahora con el, con el cliente pues en las comunicaciones lo hacemos en lo que potencialmente y relacionado tiene que ver con su actual situación con nosotros y, y esto nos da un feedback y unos retornos y un embudo de conversión pues mucho más alto, en vez de ser generalistas es más concreto, aunque también les vayamos comunicando cosas generalistas. Entiendo que integráis tanto lo que hay, hagan online como en offline, ¿verdad? ¿O, o tenéis las dos bases separadas? Eh, claro, los datos, efectivamente, como tú bien dices, nosotros lo, lo, lo cruzamos con el ERP externo, o sea, la parte offline. De tal manera que como tenemos categorizado lo los, cada producto con un área de negocio, ese área de negocio que también está conectada con lo que es, cómo no funciona en el, on, en el online, al final hay un cruce de datos. Entonces, la segmentación, el etiquetaje de lo que es el cliente, por muy feo que suene, al final intentas hablarle de lo que realmente él te está demostrando que está interesado. Sobre todo porque nosotros tenemos un festival de gama de productos muy, muy amplio y hay veces que hay tipos de clientes que se les hace bola y incluso dicen mira que estoy cansado ya de tanto, estamos recibiendo tan Y es aprender, realmente es un aprendizaje, tanto en el offline como en el online. Y, y luego también, como lo vamos contrapeando con el tema de redes sociales, también te van diciendo cómo es el interés, pues desde tantos likes, tantas visualizaciones de cierto producto. Y esto luego invertimos también en SEO, en perfiles, en SEO, en Facebook, en LinkedIn y en Instagram. Ahora, porque Twitter es, la, bueno, es como el bando, como el bando, como lo que se llama el BOE, lo comunicas, pero no te convierte. Y, y ahí estamos haciendo también inversiones interesantes en captura de clientes que no te conoce o no te conoce como decía antes. Yo no sabía que tú y le ha llegado por Facebook o le ha llegado por otra red social o por notas de prensa y dice, oye, pero y es alguien que te ve todos los días, eso es lo peor. O sea, que muy bien. Gracias. Nacho, en vuestro caso, reto y cómo lo habéis solventado. ¿Tú has entrado hace poco, pero solamente se pasa uno y si no, alguno en el que estés tú centrado. Sí. Eh, bueno, realmente, claro, cuando entras a un sitio nuevo, lo primero que haces es una auditoría ¿no? de las actividades que se están desarrollando. Y para mí la primera, entre comillas, lección que, que tuve con, con ellos fue eh, básicamente que la estrategia de una compañía en el ámbito de marketing digital no se puede subcontratar totalmente en una agencia. Es decir, hacia dónde vamos, qué queremos hacer, a quién queremos comunicar y cómo queremos captarlo, es una tarea que tiene que hacerse de puertas para adentro y luego hay agencias expertas en materializar estas cuestiones. ¿no? Y esto llevado a la práctica, pues me encontré, por ejemplo, campañas de SEM que tenían una atracción de tráfico muy potente, pero realmente no era un tráfico cualificado porque luego la conversión en nuestro e-commerce pues no, no era la, la adecuada. Con lo cual ahora pues estamos transfiriendo un modelo de marketing más generalista a hacer marketing de francotirador porque realmente es lo que nos toca, siendo un producto de, de tan nicho. ¿no? Y realmente el reto, pues nosotros lo tenemos sobre todo en entender eh, no solo ya la traducción en idiomas de lo que hacemos, sino un poco la casuística, y la cultura de, de los clientes en los diferentes países, ¿no? Porque no, no funciona el decir, bueno, en España me buscan por estas keywords y, y me voy a Inglaterra, hago la traducción al inglés directamente, no, hay que aterrizar mucho más todo esto pues realmente luego en cada en cada país te encuentras eh, mundos mundos distintos. ¿no? Y bueno, en esto estamos ahora mismo. Divertido, divertido. Muy bueno. divertido. Walter, en vuestro caso... Nosotros estamos de, de lleno en el, en el reto. Ahora mismo yo creo que probablemente lo que más nos consume en energía es encontrar formas óptimas de alcanzar a nuestro cliente potencial eh, nosotros la estrategia comercial ahora mismo eh, no estamos yendo todavía a retail y es eh, sería una cosa distinta ahora es optimizar mucho porque es, es fácil que mucha gente te vea es muy fácil que mucha gente te conozca pero no es tan fácil dar con gente que realmente está dispuesta a, a comprar y es un es un mix de tener el precio adecuado, la presentación adecuada trabajar mucho la marca y los presupuestos, ¿no? Es decir, hay, hay, hay muchos canales, muchas alternativas, igual que hay AdWords, por ejemplo, nuestro canal principal ahora mismo es Instagram. Nosotros el ahora mismo a lo mejor el 85% de las ventas las generamos en publicidad que hacemos en, en, en Instagram y en Facebook, pero continuamente estamos probando cosas nuevas por un... Poner un ejemplo, ayer estoy probando los típicos anuncios que te aparecen al final de los anu de, de, de las páginas de los periódicos en el que te ponen tonterías, a, normalmente es, es lo que llaman clickbait, ¿no? Pues de, de, tenemos que ir continuamente probando porque es cierto que estos canales se saturan. Eh, en cuanto un canal empieza a funcionar muy bien, el precio empieza a, a subir. Eh, nosotros tenemos el, la dificultad de que Mabui, al ser un, un producto nuevo, AdWords es complicado porque no hay no hay keywords que... ¿no? Cuando trabajas con una categoría nueva de producto no es como decir pues voy a atacar a la palabra keyword sillas porque yo hago sillas. Y, no, no, es un poco más complejo y tienes que hacerlo de forma muy eficiente. ¿no? Es decir, yo... Cada venta me tiene que costar menos que lo que me ha costado el producto, lo que me cuesta vender y, y, y, y, y mi margen. Entonces, eh, es un reto que yo creo que todo aquel que quiera hacer un producto para consumidor al final tiene que, que resolver. Genial. Os lanzo la última pregunta ya muy muy rápida porque estamos ya en el límite. ¿Dónde veis cada una de vuestras empresas dentro de los tres años? ¿no? Al final, ¿cuál, ¿cuál va a ser vuestro foco en los próximos tres años? Si se puede decir lo que podáis contar. Nosotros lo que estamos notando es que cada vez nos entran sectores que no estaban acostumbrados a comprar online. Entonces, al final pues eh, imprentas que han cerrado, al final esa gente tiene que ir al online, tiene que hacer sus tarjetas, tiene que hacer sus publicidades y ese es el público objetivo que nosotros nos estamos focalizando. El que no está tan habituado a comprar en Internet, que en grandes imprentas internacionales es muy complejo comprar, nosotros nos interesa ese tipo de cliente, No tanto el profesional que al final sabe comprar online y sabe lo que quiere, sino el que necesita ayuda, tanto en el diseño como en la, en la compra. Muy claro, tenéis muy foco. ¿eh? Miguel, ¿vosotros? En nuestro caso es madurar nuestra actual posición, pero sobre todo afianzar la confianza en la compra online, un, un tanto parecido a, como en el caso, caso de ellos, pero sin olvidar absolutamente nada el offline, el seguir haciendo muchos eventos, webinars, donde la confiabilidad en, el, en la marca, en el branding, en nosotros, en las soluciones, vaya por encima de lo, si la marca del producto que compras es de tal o cual marca. Es la confiabilidad de que eso funciona, el workflow que yo te doy con nuestra solución a ti te es rentable y eso te replica posteriormente en una compra recurrente va más en la confiabilidad más que en el producto que es como la valentía se le supone. Genial, Nacho vosotros? En nuestro caso sobre todo conquista de nuevos mercados básicamente bueno tenemos un gran reto con Estados Unidos donde nuestro principal competidor está muy bien posicionado y a nivel calidad de producto nosotros fabricamos en España eh, estamos reconocidos por, por ser uno de los mejores dentro del sector, pero hay en mercados donde todavía no somos conocidos y bueno, nuestro punto de mira está en, en el mercado americano. ahí a reventar América, sí. como Dios manda Walter. A mí me gustaría que tuviéramos un, un porcentaje de ventas superior en offline, o sea, que haber crecido hasta ese punto. Y estaría muy contento si tengo que subcontratar parte de la producción. Es decir, eso significa que, <ríe> o sea, porque desde luego me gustaría escalarlo fuera, no dentro de en la producción. Yo creo que tiene mucho sentido en un inicio lo que estamos haciendo, pero a partir de cierto volumen sé que con otros mercados no, no puedo competir. Muchísimas gracias a todos. Nos hemos pasado de, del tiempo, pero ahora nos quedamos unos minutitos por aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, que aquí hay mucho, mucha experiencia y mucho conocimiento, que os pueden echar un cable si tenéis alguna duda concreta. Y nada, muchísimas gracias a, a vosotros, Juan, Miguel, Nacho, Walter, por dedicarnos este ratito y compartir vuestras experiencias. Y a los que venís de, os habéis dado un paseo sobre todo, muchas gracias por dedicar el día con nosotros. Gracias. Gracias. gracias Espero que hayáis disfrutado de esta mesa redonda. Desde aquí doy las gracias a todos los participantes por de dedicarnos su tiempo y cariño a darnos esta visión sobre la realidad de la digitalización de un sector que al menos para mí era un gran desconocido hasta esta feria y que tiene muchísimo que decir también. También muchísimas gracias a ti por acompañarnos hasta el final de este programa. Si te ha gustado el episodio, ya sabes, déjanos algún like o bonita review en iTunes, Spotify, iBox o la aplicación de podcast que estés escuchando. Y también puedes contactarnos a través de nuestra página web en punto, digital en punto digital. Para terminar el episodio del día, como siempre, te deseo la mejor de las semanas, y en este caso me despido con una frase de Chase Harvids, un fotógrafo, director y artista, y también emprendedor americano, que nos contaba sobre la fotografía actual y nos decía lo siguiente. Es la primera vez en la historia del mundo que los creativos también son distribuidores de contenido, y eso es muy profundo si piensas que hasta hace apenas dos días se requería permiso para poder compartir el trabajo a cualquier escala. Teníamos que obtener el permiso de las galerías, de las agencias de publicidad o de los editores de fotos para poder realizar nuestro trabajo. Y ahora cualquier persona con acceso a un ordenador o a un móvil puede mostrar su trabajo en 200 países de todo el mundo sin ningún esfuerzo.